En el marco de una rueda de prensa realizada en la mañana de este lunes, miembros del Comité Permanente de Aniversario de San Francisco de Macorís dieron los detalles de las actividades a realizarse por los 240 años de fundación de esta ciudad. Ya para del 18 al 22 para a tener la tercera feria provincial de la provincia de Guadal. Esto se va a realizar en el Parque San Francisco Peña Gómez, la salida a Nague. Miércoles 19, una conferencia magistral, la oportunidad de negocio en la zona franca libre de Panamá. Eso se hará en el club mayorista de parte de la embajada. El jueves 20 es el día de la fundación de San Francisco Magori. A la CAM, a Dorada, alcalde de la banda municipal, en la calle Español, iniciando en la calle Español y Sánchez. El 240 aniversario de San Francisco de Macorís será dedicado en homenaje póstumo a Félix Antonio Taveras. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.